I'm not going to go back to the meeting. Okay. <laughs> Thank <laughs> you. Padre Jesús Baena, Alta Santo Domingo. Para José Guillén, Santo Domingo Coyoacán, El Faria Mitz. Eh, Los Reyes, Coyoacán Pensé que era Santo Domingo, Coyoacán Algo así Entonces Santo Domingo, Coyoacán Es José Guillén ¿Verdad? Para Agle García yo y para el Master Varia Meets. Ah, ok. Ahí está para Diego Flower. Para ritmos del litoral. puros conocedores, puros conocedores de la música tropical en vinil y en acetato para Ángel Blancas, para Sonido Sabanero. Quique del Panamá hasta Monterrey Ah, no creo que él es de Saltillo Saltillo Coahuila La famosa cumbia caribeña de... Pedro Ruiz y los Matutinos desde Colombia, la famosa cumbia caribeña, que esta ya es la segunda versión porque está la primera versión en 78 revoluciones, pero esa no la tengo. A ver quién se mocha. Creo que salió defectuoso esta cosa. esposa esta se ve muy dañado el disco sabrosa sabrosa al de del litoral Alguien ya no tengo compadre, porque yo te el que eso. Y si se le acaba el dinero, diga. Ahí está para DJ Maus. Vamos. Para Bus. Gustavo Zapata. Allá, en San Luis Potosí. ¿Qué es DJ Maus? dice para sonido carnaval el sonido carnaval. Ahí está para aquí que me. Lora en Querétaro, Arturo Lora para Roberto. Cuando hay en mi pueblo, ahí en Juan de Zaragoza, Roberto Lavoz, Robert Voz Me voy para el guatalco, compro mi de vela y con la negra que quiera la cumbia la voy bailando. Ayer ya nos traigo, compadre, porque yo esta noche abadesco. Ayer ya nos traigo, padre. Ándale. Porque yo esta noche amanezco. El sonido, prisionero. De la cumbia. José Martínez Morales. Allá en Las Vegas. ¿O dónde estás? ¿En Texas? ¡Vampillo! Hasta nueva yerse. Ayer que no traigo su porque yo no llamo a eso. Ayer que sí. no traigo su porque yo no llamo a eso. Y si se le acaba el dinero, dígame porque yo le presto. Es el tema de El Hombre Pobre, es un tema de lucho Campillo. Con el conjunto de Andrés Landero Y Roy Rodríguez Ya se va el tema Agoniza la cumbia Bueno pues fue un disco que apenas acaba de llegar Apenas lo estamos probando Es el de la cumbia caribeña. Vamos a ponerla otra vez por si alguien no la escuchó. La cumbia caribeña de Pedro Ruiz y sus matutinos desde Colombia. <tose> Caribeña, Pedro Ruiz y sus matutinos desde Colombia. Oye, ese bajo, oye, ese bajo. Oye ese piano. Oye, ese piano. Sonido prisionero de la cumbia A Nueva York esta está Paldilla y Flamas Para Buckermanía, Para El Tonzo 83 Hugo Flores. Ahí está del litoral. De y Puelos, Ike Mix Joyce y Joy Ángel Blancas Y todos los que faltaron Que faltaron muchos Bueno, ahorita regresamos con más música Ahorita volvemos con otros temas Gracias por escucharnos. Esto fue Sonido Nancy.